Llega mi corazón Cuando él empezó La tranquilidad, la paz Dame Señor, el poder amar, el poder descansar Porque yo te quiero, en medio de la angustia te quiero Ven, oh. Señor, Jesús, Señor, Jesús, Señor, Jesús Señor, oh, Señor, Señor, Señor, Señor, Jesús Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Jesús Señor, Jesús, Señor, Jesús